En la actualidad no es secreto para nadie que el factor clave que decide si vas a bajar o vas a aumentar de peso son las calorías totales en una dieta. Todos tenemos requerimientos calóricos diarios distintos. Por eso es que veo personas que comparten sus dietas con otras personas y eso es completamente dañino, es completamente perjudicial, aunque ustedes no lo sepan. Esas dietas genéricas que ven por internet, esas dietas están hechas para una persona, no para ti, ni para él, ni para ella. Así que muy pendiente con esto. Todo lo que consumimos son calorías que entran. Es decir, que todo lo que comemos, todo tiene calorías. Lo único que se salva es el agua, no tiene nada de calorías. Sin embargo, todo lo que hacemos quema calorías. Es decir, desde pensar, leer, entrenar, dormir. Todas nuestras acciones queman calorías. Para aumentar necesitamos un excedente de calorías. Necesitamos llevar las calorías por encima a lo que nosotros quemamos diariamente. Y para poder bajar de peso necesitamos menos calorías de las que quemamos. Pero eso sí, si consumes muchas más calorías de lo que necesitas, o de lo que normalmente gastas, vas a aumentar pero en grasa, vas a engordar, que es algo que no queremos. Y por el contrario, si nosotros consumimos calorías muy por debajo a la que necesitamos, vamos a perder masa muscular. Así que los excesos son los dañinos, tenemos que buscar un equilibrio. Así que la pregunta del millón sería, ¿cómo calcular tu requerimiento diario? Existen muchas fórmulas para poder calcular tu requerimiento calórico diario, es más en internet puedes conseguir todas, sin embargo, la que vamos a utilizar y la que es más acertada, la cual utilizamos muchísimos, es la de Harris-Benedict, ya que en esta fórmula vamos a utilizar sexo, peso, altura Edad y algo muy importante que es la actividad física de la persona. Si es sedentario, si tiene una, acti una actividad media, si una actividad intensa, una actividad moderada. Entonces es algo muy, pero muy completo. Se acerca demasiado a tu requerimiento calórico diario y esto te va a servir para poder calcular cuántas calorías necesitas en sí consumir al día. Supongamos que Susana pesa 60 kilos, mide 1,65 y tiene 25 años. Multiplicamos 9,5634 por el peso de Susana, que sería 60 kilos, y esto nos daría 573,804. Pasamos a multiplicar 1,8496 por la altura, recordando que no hay que colocar ni comas ni puntos, sería por 165, esto nos daría 305,184. Seguimos multiplicando 4,6756 por la edad de la persona, que serían 25 esto nos daría 116,89. Ahora sumamos 655,0955 más el resultado que nos dio de la multiplicación, que serían 573,8004. Y esto nos daría 1228,899. Ahora sumamos los dos primeros resultados. 1228,899 más 305. 184. Esto nos daría 1534,083. Ahora solamente nos queda restar 1534,083 del resultado anterior con 116,89. Esto da 1417 calorías en este momento. Ahora teniendo el BMR o la tasa metabólica basal, que serían las calorías que necesitamos por día solamente por existir, a esto hay que calcularle según la actividad física de la persona. Esta fórmula que les colocaré a continuación es tanto para hombres como para mujeres. Si la persona es sedentaria, es decir, no hace absolutamente nada de ejercicio, sería multiplicarlo por 1.2. Si la persona tiene una actividad ligera, hablando de 1 a 3 días de entrenamiento, estaríamos hablando de 1.375 si la persona tiene una actividad moderada que sería de 3 a 5 días de entrenamiento estaríamos hablando de 1.55 y por último si la persona tiene una actividad intensa estaríamos hablando de una persona que entrena de 6 a 7 veces por semana sería multiplicarlo por 1.725 ahora colocando el factor común que sería una actividad moderada de 3 a 5 veces a la semana lo que vamos a hacer entonces es multiplicar 1.417 que nos dio en su tasa metabólica basal por 1,55. Esto nos daría 2,196 calorías que la persona necesita consumir. Este sería el requerimiento calórico total de Susana, recordando que ella tiene 60 kilos mide unos 65 y 25 años y además tiene una actividad moderada de 3 a 5 veces de entrenamiento por semana. Ahora, muy importante saber que estas son las calorías para mantenerse, estas son las calorías que necesita para mantener su peso, para mantenerse como está. Ahora, cuánto por debajo o cuánto por arriba tiene que estar para que baje de peso o aumente de peso, sin afectar tanto su salud, su masa muscular, ni tampoco aumentar en grasa. Mi recomendación va para igual, tanto para hombres como para mujeres. Si quieres bajar de peso, si quieres bajar porcentaje de grasa, tienes que restarle máximo 500 calorías, al igual que si quieres aumentar solamente 500 calorías por encima, no más. Si excedes, engordas por grasa. Si te excedes hacia abajo, lo que vas a hacer es perder masa muscular y ese es el peso que vas a perder. Así que es muy importante seguir al pie de la letra toda la fórmula que les acabo de colocar. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Recuerden que esto es una gran guía para poder comenzar y llevar un estilo de vida saludable. Porque además del entrenamiento, la alimentación es base fundamental para lograr tus objetivos. Entonces, ya sabes, si te gustó, si te quieres unir a esta familia, es completamente fácil. Solamente tienes que darle like, suscríbete, deja tus comentarios, compártelo con tus amigos. Pero muy importante recordar que nunca es tarde para comenzar.